del Grupo Rosa de los Vientos 673. Hoy os vamos a explicar cómo decir siempre listos en Morse. La S es... La I es... La E es... La M es... La L es La I es La S es La T es La O es La S es somos la sección de CAU. Hola, del grupo 673, Rosa de los Vientos. Hoy os vamos a explicar cómo se dice, siempre listos en clave semana. Sería S, I, E, M, B, R y Y. L, I, S, Y de 4